Panitas míos, ¿cómo están? Ok, este video voy directo a una noticia muy, muy, muy genial porque a partir de este momento ustedes cuentan con la posibilidad de convertirse en miembros de este canal y contar con muchos beneficios en los que Epsilon Academy va a poder apoyarlos de diferentes maneras. Aquí se los voy a explicar. Cuando tú ingresas acá y le das unirte, observa que al darle clic a la parte de unirte al canal, te da diversas opciones. Entonces, hay tres tipos de un, membresías, por así decirlo, básico, estándar y plus, dependiendo del país donde te encuentres, hace la conversión a la moneda de tu localidad. Y estas tres membresías son básicamente las membresías que tenemos nosotros acá dentro de la página web de EpsilonAcademy.com que te invito a que entres y le eches un vistazo que también podrías hacerlo desde nuestro sistema en nuestra web EpsilonAcademy.com básico, estándar y plus. ¿Qué significa básico? El plan básico es acceso al contenido exclusivo que tenemos nosotros en la plataforma donde tú vas a poder contar con él permanentemente. Es como un Netflix de matemáticas con contenido que no está aquí publicado en YouTube, contenido exclusivo para ti por estar siendo miembro del canal con la membresía básica. Si quieres un poco más allá... Está la membresía estándar. Esa membresía estándar incluye el contenido de la plataforma más seguimiento permanente vía WhatsApp de parte mía y de parte del equipo de profes de la academia para que, te, para que siempre tengas allí un respaldo, un acompañamiento. El ángel de la guarda de las matemáticas. Ese respaldo permanente que puedas tener allí a tu disposición. Ahora, si quieres ir un poco más allá, mira que está la membresía plus que es un servicio que incluye no solamente el acceso a la plataforma, al contenido exclusivo, no solo a el seguimiento permanente vía WhatsApp, sino sesiones en vivo y directo de esta manera, semi-personalizada, donde vamos a estar trabajando con primaria, bachillerato o universitario, dependiendo de tu interés, en donde vas a poder ver lo siguiente. Yo, por ejemplo, podría colocar acá cualquier ejercicio y explicarte cualquier cosa. Mira que yo te pongo aquí. Hola. Entonces, de esta manera te voy a poder explicar y nuestro equipo de profes también te va a poder explicar cuando tengas activa esa suscripción, esa membresía, para que puedas disfrutar de ese servicio que es mucho más avanzado y puedas tener en todo momento un respaldo permanente. Epsilon Academy, acá somos más que una clase. ¿Qué debes hacer? Tienes dos opciones. Uno, vas a poder unirte acá al canal, donde te van a dar ciertos beneficios y están los tres planes. Y dos, también podrías ingresar directamente a nuestra página web, ingresar, por así decirlo, a la membresía de tu interés, por ejemplo, en un universitario, vas a poder observar cuál es la intención. Te invito a que veas el video donde explicamos la membresía, el contenido que está disponible para ti y los tres planes de suscripción. ¿Quieres hacerlo por la página web? Perfecto. ¿Quieres hacerlo desde acá, desde el canal? Perfecto. ¿Cómo lo puedes hacer? uniéndote al canal, uniéndote a esta comunidad y estamos acá para ayudarte, para apoyarte. Es un placer para mí que estés siendo parte de nuestra manada, de nuestro canal, de nuestra comunidad. Te mando un abrazo gigante y aquí seguimos aportando con educación para toda la población. Chao, chao.